Me Buitre 1, adelante, Buitre 1 Tome un botiquín blasco, úselo Pero a qué estás jugando, idiota Eh, Condor 9, aquí Buitre 1, me están empujando, aparten Negativo, Buitre 1 Tenemos un grave caso de guiñada adversa Debemos salir de la formación, háganos sitio, Mercos Afirmativo, Randall Oh no Blasco, recoja el radar con la palanca junto a los pilotos intermitentes. Muchas gracias, capitán. Ya entiendo su problema, Condor 9. Veo humo y líquido saliendo de sus timones y los alerones. Están hechos una pena. Y esto se maneja peor que una nevera de hormigón. ¡Condor 9! Condor 9, adelante, Condor 9. Un transporte de tropas. ¡Condor 9! ¡Vamos adelante, Condor 9! ¡Aquí Condor! 9! ¿Quién habla? ¡Wyatt! ¡109, no transportada! Muy bien, Pipiolo. Escuche y preste atención. Bien. ¿El timón del piloto? ¡Sí, señor! Bien. Quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted. No lo gire, ojo. Manténgalo recto. Solo debe llevarlo hacia el pecho. ¡Sí, señor! Necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blaskovich, abra la escotilla de la cabina. Va a tener... Señor, órdenes, Capitán. Vencer o morir, como siempre. ¡Hurra, Señor! ¡Sacando! ¡Soy señor! Perfecta, perfecta.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 de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. Va, ¿En serio? Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. ¿Estás de, de ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? ¡Vaya! ¡Esa luz! ¡Sí, señor! ¿Les veo? ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición, aquí estamos atrapados, pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que hay, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede beber nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fermosa. Voy para allá. Destruida por calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la vas a creer. Así que quiero que si de paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Uh, bien. Ah, y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. le ha parecido bien abrirnos un camino Vamos a salir Y ustedes serán tan amables de no dejar que el pisoteador les dispare o les mate ¿Entendido? Hemos dejado atrás al pisoteador. Nos estamos acercando a la pared del acantilado justo debajo. Se lo tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. Pero ¿qué hace el loco, Se presenta el soldado Gates, señor. Bien, loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria chrome. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor, los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhalé. Hey, Cuente hasta cuatro. Excelente. Cuente hasta cuatro. Y ya está. Mientras le ponen el culo como un toma de los Frankensteins, la mutantes. Así que mejor que nos preparemos.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 Algo así. Sí. Bien hecho, aquí abajo estamos bien. <tose> general! ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir. Que todo el mundo vaya al avión estrellado. Blaskovich, nos vemos aquí. Adelante, hijo. ¿Vas a misa los domingos? Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay curas por ahí? Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil ¡El herido! ¡Dirubio! ¡Arriba! COVID. ¡Le tengo! ¿Esas tuberías? ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? Vale, ¡Vamos! A esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. Uh, no se abrirá desde este lado. Un momento. Oigo a alguien ahí fuera. ¡Alguien se acerca! Capitán Blascovich, señor! ¿Sí? hacer grandes cosas.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 ...que secciones. Adelante, capitán. Elija por mí. Sí. Una lección astuta. ¿No? Inmaculado. Muestras frescas y blandas. Tejidos adiposos. Intactos. ¿Me salvarás? No, señor. Sé que puede hacerlo. ¡Señor! <risa>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 Sea, suéltalo. Salve suéltalo nuestro gentil rey. La rey nuestro noble nuestro Vlasković, tenemos que acabar con esas toberas del incinerador. Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpes. Esto Es donde volvieron. Espantadas de gasolina y un par de esposas. Yo idearé antes pronto que usted abra esa maldita ventana. Puente de es que he ido a ventana. ¡Escuchando los voces!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 休息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 Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Da kein Grund, ruhig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Ja. Ja. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was mit dir hier? Keine Ahnung. Ah. Keller. Ah. On, on, ah. Ich Keller. Komm komm Llamado. Piernas de gelatina, dedos temblorosos. ¡Qué dolor de cabeza! shit. Debería morir de esta manera. William J. Blaskovich. Ranger, Ejército. USA. USA. Eh, perdón. Mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde?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 Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo General Estrace. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? ¡No tiene sentido esconderme aquí! Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! Y más tratando con personas como tú. No te das cuenta de quién soy yo. Harías bien en dejar lo que tienes manos y liberarme. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú.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 Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdy. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórcanos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Y protégenos de los lobos hambrientos. ¡Dame la mano! Carretera no segura. Usted mata nazis. Dame esto. Yo quedo con coche. Nada de salir. Nosotros le esperamos aquí. ¿eh? ¡Mate a todos! jugáis con mis amigos